Hola, gente, ¿cómo anda? Vamos a crear nuestro servidor 1.16 de Minecraft Fuki. Eh, les voy a dejar el Java, como ven acá, Java, llamado server. Vamos a agregar una carpeta para que más o menos. Yo ya lo tengo en esta parte. Como ven, yo ya lo tengo en esta parte, ya está todo armado. Pero eh, lo que vamos a hacer es pasar un, un repaso. Primero nos abrimos una carpeta, colocamos el Java, abrimos un blog de nota prácticamente esto es igual que todos los otros servidores ¿Mm? eh, lo que hacemos es si tenés una versión anterior también lo podés hacer puedes editar abrir esto puedes copiar esto ¿Mm? porque es el mismo room aunque sea la, la, la, aunque sea un servidor 1.6.16 o punto .17 con el mismo proceso lo vas a poder hacer igual lo copiamos acá lo ponemos guardar como lo ponemos .bat este es el mismo proceso de siempre ven como acá está esto lo... bueno una vez que lo está guardado también ojo ojo recuerden que como yo en el otro carpeta lo tenía como 1.6 esto lo vamos a borrar y lo vamos a poner server, obviamente tiene que estar si está en minúscula en mi caso porque lo voy a dejar así en la descripción en el Winrar lo voy a dejar de esta manera y como ven lo voy a estar acá, server main minúscula. entonces adentro lo edito como server en minúscula. Ponemos a iniciar. Lo que nos va a decir acá es que tenemos que esperar 20 segundos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es intentar descargar la librería del servidor. Esperamos esos 20 segundos, como ven va a aparecer la librería, por favor, espere sea. Y una vez cargado te va a aparecer que tenemos que tocar el walla. ¿Mm? Y acá te dice que hay un error ¿no? eh, para abrir el servidor. Y simplemente lo que tenemos que hacer es colocarle true para las personas que todavía no saben eso hay que colocar True en esta partecita. Luego lo abrimos de nuevo. Y tenemos que esperar otra vez los 20 segundos. Una vez que está básicamente los 20 segundos, va a empezar a cargar y va a abrir otra consola blanca, ya que es esto es una... Es, eh, recuerden que es de BookKit 1.16, así que va a aparecer una consola. Va a cargar todo Yo le voy a mostrar esta parte Pero yo ya tengo mi, este, mi server de prueba Que es este que está acá Ya lo tengo porque voy a empezar a hacer videos Así que espero que me sigan chicos Voy a empezar a hacer videos de plugins Voy a empezar con el Essential El Essential, bueno, es uno de los Plugins más eh, completos de todos Pero hay muchas cosas que A veces no quedan en claro Creo que todavía hay, hay jugadores que prefieren el permission, el permission X Cuando el grupo manager creo que es uno de los mejores Todavía, eso que pasó hace años eh, Sigo diciendo que sigue siendo uno de los mejores Mucho mejor que el Permission X El tema es que, bueno, es muy, muy confuso Muy confuso porque tiene muchas eh, ramas de, de carpetas Pero estaría bueno explicarlo Y también profundizarme en el esencial más que nada eh, los nombres eh, relacionarlo esencial con otros plugins. Eh, así que bueno, espero que me sigan, espero que se entiendan los vídeos. Y bueno, esto no va a ser editado ni nada, pero nosotros sí, seguramente algunos van a ser editados. Bueno, una vez que descarga esto, que dice ahí, librería que está cargando, bla bla bla, te va a aparecer otra consolita. ¿sí? Ahí está descargando todo, todo, todo. Es igual que todos los otros servidores. La consolita que va a salir es esta blanca. Como ven es la misma, es la misma. E dice que está preparando el, el Word, te estaba diciendo los puertos, te está diciendo que es la versión 1.16.5, no es la 1.16. ¿eh? Que eh, está descargando la 1.16.5. ¿sí? Eh, la, la data pack ¿sí? que está descargando la data pack de la 1.16.5. El modo va a ser survival. Los puertos van a ser los de siempre: 2.5 y no sé cuánto. Y el eh, cacá y se está preparando el mundo. ¿sí? Como ven, acá está preparando el mundo. preparing preparing spawn area de los MS-12000 tiempo ms y acá te va a decir que está cargándose ¿Mm? básicamente es sencillo nosotros vamos a poder poner site y escribir ¿Eh? y es como el chat de obviamente del admin ahí está nos va a aparecer en esta parte, en esta parte. también vamos a escribirlo acá hola creo que acá no hace falta, no, sí no hace falta, pones ahí, hola, y listo, te va a aparecer igual que acá, que acá. Eh, la única diferencia, la única diferencia que yo veo es que, por ejemplo, en la consola negra va a ser como las otras versiones, como la, la antigua, ¿no? Que estás con la coselita negra. Para que vos querés mirar los players, tenés que apretar player, luego player o algo así, y te va a aparecer la lista de playas. Pero, la ventaja de la consolita blanca es que acá vamos a tener una lista de los playas, de los jugadores que van entrando, y creo que le vas a poder dar OP, o fijarte la IP, depende de eso. Eh, espero que le haya gustado el servidor, vamos a darle vamos a darle un reloj. También ¿eh? me parece aparecer acá, ves, reload Y anda a la perfección. Ok, eh, voy a empezar, recuerden, hacer un plugins, eh, o sea, tutoriales de plugins, y voy a empezar a modificar esto. El primer, el segundo video vamos a tratar de cómo configurar el server, Propiet, ¿sí? y para qué sirven estas cositas que ustedes ven acá y ustedes dicen, yo nunca, nunca toqué esto, pero bueno, estas cositas también ayudan en el tema de, de, de manipular el servidor, ¿sí? Espero que le haya gustado el, el, el video, es muy sencillo. Así que nada, nos vemos. Chao, chao.